¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Crash of Cars ¿Qué tal chicos? Tengo un nuevo coche para fusionar Es el último que hay Que han sacado nuevo con esta última actualización Y bueno, se necesitan 7 coches Plátano, 5 donuts 5 helados Y 4 coches Cacahuete, los tenemos todos Y nada Solo queda fusionar Vamos a fusionarlo, vamos a ver el coche cómo es. Vamos a fusionarlo. Todavía no he visto cómo puede ser. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Me explota la cabeza, eh. Es como una tarrina de helado. Ahí con sus plátanos, su helado de fresa, sus cerezas, su sirope Parece grande, lo vamos a probar, chicos. En el valle del helado que antes no me he dado cuenta pero hay nuevo mapa. Vamos a probarlo aquí, vamos a ver cómo va. Dios, qué chulada. Vale, este es el, es el mapa del vídeo que vimos el otro día en el Valle del helado. Habrá que ver si está aquí el nuevo coche oculto. De momento vamos a jugar un poquito con este nuevo coche fusionado que no he visto cómo se llamaba. Ahora lo veremos. Eh, ¿Salen por aquí coronas? ¿O qué? ¿O qué? Vale, si sí salen coronas, vamos a darnos una buena vuelta. Vamos por aquí. ¡Oh! ¡Ha qué chulo! ¡Qué chulada! Me ha reventado el tren. ¡Dios! ¡Qué chulo, chavales! ¡Vaya reventada! Me ha reventado el tren Sale mi jepeto. Y un saltito de esos chulos Pues parece grande, ¿no? El mapa Me parece que es muy, muy grande ¿eh? Ojo, ojo que va a salir el tren Ojo que sale el tren Y no quiero saber nada vale, Vamos a darnos otra vuelta No, no, no, que te caes al río Te caes al río, muchacho ¿Cómo pasa al otro lado? Por aquí, me llevas El mapa es grande ¿eh? El mapa es muy grande Vale, ahí ha he hecho una parada Hemos roto algo, no sé exactamente lo que era Por aquí no se puede pasar Esto que me gusta a mí mucho Por aquí nada, verdad Y nada, este sería el camión No, el camión no no sé, lo que, no sé cómo se llama Vamos a ver cómo se llama eh, No tiene nombre ¿Por qué no tiene nombre? No lo sé Pero deberían de ponerle un nombre Bueno chicos La primera impresión es que es un coche Ni muy rápido ni muy lento eh, Soporta bien los golpes Es un coche con el que pienso que se pueden hacer Bastantes coronas Y nada más chicos, que le pongan un nombre Dejar un like, suscribiros si no lo estáis, dejad abajo en los comentarios qué nombre le pondríais y nada, nos vemos en el próximo vídeo.